Hola mi amigo, de es la carpintería, estás nuevamente en tu canal favorito carpintería creativa moderna por un servidor Domingo Freire y hoy te voy a enseñar en un tutorial bien completo y detallado cómo hice esta repisa asimétrica que seguro te va a encantar para colocar en tus paredes y mejorar esa decoración en tu casa u oficina y lo mejor de todo es que lo voy a hacer con un ayudante muy especial desde que hice este espacio para trabajar aquí en mi casa, muchos de ustedes me han escrito que les ha sido muy inspirador saber que pueden resolver varios proyectos de carpintería como lo voy yo aquí en mi casa, en un espacio pequeñito pero logrando muy buenos proyectos. Y algunas de las seguidoras de este canal me han escrito para preguntarme qué es este rincón rosado que tengo por aquí. Y resulta que estas son las herramientas de la marca Workpro de mi esposa Ángela, que hoy va a venir del otro lado de la cámara a este para acompañarme en un proyecto y mostrarles lo maravillosas que son estas herramientas. Para hacer la repisa simétrica que vamos a ensamblar hoy me va a ayudar mi esposa Ángela. Hola chicos. Y ella les va a decir cuáles son los materiales que vamos a utilizar ahora. Estas son las piezas que usaremos para armar el proyecto. Melamina de MDF 18 milímetros de espesor tres piezas pequeñas y una grande, haremos una perforación con el taladro de 20 voltios, usaremos la broca Forstner y para la fabricación nos apoyaremos con el kit rosa y el taladro de 12 voltios. Las marcas para la perforación las haremos a 8 centímetros del borde y a 8 centímetros desde la parte de arriba y lo harás a ambos lados de la pieza. Para hacer la perforación ciega vamos a utilizar la broca Forstner de 35 milímetros, la misma que usamos para las bisagras de cazoleta Vamos a usar esta broca tratando de no pasarnos hacia el otro lado de nuestra melamina y recuerda colocar tu taladro de estornidor inalámbrico en la posición de taladrar. vamos a trazar una línea paralela con la línea superior que va a estar a 8 centímetros para que estemos pasando por el medio de la perforación que acabamos de hacer y ahí vamos a utilizar como guía esta línea para colocar estos ganchitos que nos van a permitir hacer una instalación fácil de nuestra repisa en la pared. Es muy importante que sepas en la parte posterior donde van a caer o donde van a ser colocadas las tres repisas. Yo las voy a colocar una acá, otra acá y la superior va a ir colocada acá para que logremos una repisa asimétrica. Ten en cuenta que el dibujar previamente todo con lápiz de grafito te va a permitir saber dónde va todo desde la parte de adelante. Incluso estoy marcando por dónde voy a ingresar mis tornillos. Y vamos a hacer primero una perforación desde la parte de adelante para que al ingresar el tornillo desde atrás sepamos exactamente por dónde va a salir el tornillo y así evitemos dañar la melamina que aunque es de 18 milímetros y es muy fácil el lograr un buen mueble con este tipo de espesores, pues siempre es bueno asegurarnos de por dónde vamos a ingresar los tornillos. Ingresemos en la posición de taladrar con la broca para madera en la velocidad 2 lo más derecho que podamos. la pieza en la posición de taladrar con la broca avellanadora en la velocidad 2 En la descripción de este video te dejo los enlaces para que puedas adquirir las herramientas de la línea rosada de WordPro. nuestra repisa asimétrica hecha a cuatro manos no olvides darle me gusta, comparte comenta y suscríbete al canal y por supuesto recuerda que nos vemos en un próximo video